Hola, hola, buenos esto todos aquí Somar comentando un día más en la taberna y hoy venimos con un nuevo vídeo, una nueva serie, una nueva colección de vídeos que vamos a tener en la taberna que van a tratar sobre el juego de Hearthstone con un nuevo formato que traemos aquí y el objetivo principal de esta colección de vídeos o de esta serie de vídeos va a ser semanalmente ir mejorando como jugadores de Hearthstone ya sea para alcanzar eh, mejores recompensas en el rango y, y, bueno, en consecuencia, conseguir mejores rangos eh, ya tan solo para nosotros y esperamos que de rebote, eh, vosotros siguiendo estos, estas pautas, vuestros consejitos, eh, podáis subir también o por lo menos ayudarnos a nosotros para saber si lo estamos enfocando bien o mal. Entonces, dicho esto, pasamos a ver esos objetivos que vamos a tener. Bien, para esta primera semana lo que vamos a hacer va a ser tener cierta regularidad con el tiempo de juego que metemos a Hearthstone. O sea, dedicarle tiempo, que si queremos subir rango al fin y al cabo lo importante ya no es meterse el maratón en los últimos días de temporada. De madre mía, yo quería llegar hasta Platino, no me va a dar tiempo, tal. Vale, pues entonces la idea es jugar un par de, un par de partidas o al menos sesiones de unos 45 minutos, una hora, más o menos varias veces a la semana. Ya no todos los días, sino varias veces a la semana. También, pues eso, depende un poco del de tiempo personal de, de cada uno. Pero bueno, que con poquito, que sean sesiones provechosas que se puedan utilizar ya no para avanzar en el ladder, sino sobre todo para aprender. O sea, que tengamos cierta conciencia. Entonces, en estas pequeñas sesiones, ¿en qué nos vamos a enfocar? Vamos a ir... Al principio, asentar las bases. Vamos a hacer algo muy básico. Vamos a, lo más importante de todo, tener el foco en nuestra partida de Hearthstone. O sea, quitarse si hay segunda pantalla, tenerla apagada. Si estamos viendo alguna serie, algún anime o escuchando música. Bueno, escuchando música se puede dejar. Pero cosas que realmente necesiten una atención que nos evada de nuestra nuestro tablero de Hearthstone eso lo vamos a eliminar y lo vamos a dejar aparte y vamos a centrarnos realmente en qué estamos jugando, contra qué estamos jugando y qué estamos haciendo. Entonces, ese va a ser el objetivo 1, que va a ser un objetivo de ambiente y luego el objetivo 2, que vamos a tener eh, principalmente de origen, es la moneda. O sea, quién juega primero, quién juega después, quién tiene la moneda, quién tiene tres cartas, quién tiene cuatro y vamos a Identificar eso en un primer momento Porque nos pasa muchísimo Que en las primera, en los primeros compases de la partida Era de, uy, madre mía eh, No me he dado cuenta ni siquiera De quién tiene la moneda O quién no la tiene Vas en piloto automático Tiras, por ejemplo, contra un mago Una carta de coste de coste 1 Que tiene un punto de vida Y él, en el siguiente turno Se tira la moneda Y con el poder de héroe te la mata ¿Vale? O sea, se han dado... Un montón de veces ese tipo de situación. Entonces, para afianzar el comienzo de la partida, vamos a estar centrados, a tener el focus en nuestra partida de Hearthstone y conseguir identificar quién arranca y quién va a responder. Entonces, con esto, lo importante es que arrancamos la serie en el mejor momento posible. Tenemos nuevas cartas. Hay una nueva expansión de Hearthstone. Ha cambiado el meta o va a cambiar mucho el, el meta en general de lo que se juega. Entonces, es el momento perfecto para entrar, ir conociendo qué cartas juega cada héroe, qué, qué estrategias son las que más están utilizando, ver cómo todo eso evoluciona, que es más fuerte, que pierde popularidad, etcétera Y con eso. Nosotros como ya hemos dicho, como va a ser un camino relativamente largo y de aprendizaje, con eso vamos a ir ganando conocimiento, la identidad de clase, del druida juega así, el guerrero juega así, el mago juega desde otra, de esta otra forma, pues todo eso ir plasmándolo en nuestra cabecita y ir tomando esas, esas notas que nos ayudarán de aquí en un futuro tener muchísimo más claro qué puede pasar y qué no puede pasar en nuestro tablero de gesto. Así que con todo esto sobre la mesa os invitamos a los comentarios, a compartir con la comunidad qué os ha parecido, qué tal estos consejos, os van a ayudar, nos van a ayudar, qué os parecen, eh, queréis más cosas relacionadas con el juego y no tanto con el, propio, con el propio ambiente. Así que bueno, os leemos por ahí también, sobre todo suscribiros a la Taberna Roca Negra aquí en YouTube, estamos haciendo contenido de calidad y no os podéis perder los siguientes vídeos que van a venir porque este es el primero de muchos de Hearthstone y... De este nuevo formato Así que con todo eso Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Venga hasta luego, adiós